¿Un frente mío? ¿Frakeado, tío? Estoy llegando, eh pero voy a tardar lo mío. Tengo que pillar el globo y todo. esto te tomas por culo. Nada, la materia. He echado todos, tío. Ah, hay el equipo de tres arriba. De verdad. Lo rompo y no me lo llevo. Gente abajo mía. ¿Es está sopa por aquí, bro. Sí. Eh, hey, eh, gente abajo, gente abajo, mira. Abajo, ¿dónde? Aquí. Ah, ya lo vi. Me deja abarcarlo, tío. Estoy tomando. Roto, le doy una bala ahí para romperlo. Me he comprado la caja ahora. ¿Quién coño la he tirado ahí, tío? Joder, hay una puta grúa, tío. Viene, viene Bond, tío. El Bond ya está aquí. Joder, me cago en la puta grúa, tío. He pegado. Está casi roto el pavo. Coge el heli, ¿eh? Coge el coge el coge el Hay una izquierda muy cerca. Oh. sí si, sí, sí, eh. ha quedado otro, un tiro, a un tiro, a un tiro. Bro, pero ¿por qué no estoy fallando tanto tiros? <risa> ¡Madre mía, tú! Vaya puto baiteo ¿eh? lo de Lely Lo he dejado ahí easy, bro ¿no? Buena Tiene sangre fresca Allí hay uno Sangre fresca, tío Buah, me está apuntando el sniper, tú Uh, uh, uh estoy muerto Ni no, sniper, bro ah, qué pesado, qué pesado Qué pesado no. bueno, ahí, eh, Dale, dale, dale, dale, dale. Cierra, cierra Ahora vengo por izquierda y me lo... Me está apuntando oh, a mí dos, eh Sí, a mí también me dispararon Me dejaron sin placa Uno al frente mío ¿Traqueado, tío? Queda uno que no sé dónde está. ¿Traqueado, tío? Ha rematado ¿Ha ¿Traqueado este? Ya está bueno. ¡Madre ya está bueno. mía, tú! No, no, ya... esta partida no me estoy llevando a ni a Peter. Tengo más, eh, tengo más. Sí, sí, son dos más. ¿Traqueado sí, eh. uno? Vale por fuera. Ha batido uno. Oh no. no. no. no, chupete. Ya, yeah, pues es la polla, fuera de cuentas. Sí, si bueno. tuves en un torneo. Puta tras enemigo, tío? Atrás mío, what the fuck? No entiendo a este tipo atrás mío. Me estoy llevando a todos los que van rotos, bro. 200, 100, 100. Y yo no ah, me llevo. No, eh. más, más gente, más gente, más gente. He escuchado a alguien más, tú. Hey, dos sí, dos más. Me creo, que oh, alta está llevando todo hoy, tío. No bueno. está aquí. Si soy una LEDU, bro, yo la, la que me ha llevado le he dado todas las balas. Yeah. Gente en la tienda, gente Viste en la tienda. Gente que empape. Que empape. <risa> Has visto el vídeo ese, Alex, El tío ese. ¿Qué? Uno más. Oh. Ayuda. Todo yo llevo, yo pues me remató, tío? bro. Me remató. Una bala, Alex, una bala. Me lo llevo encima, es que me la da. Aquí arriba. Llevo por el de naranja, tú. Empieza, la... empieza a echar una garrafa entera de aceite y dice que. que Están ¡paste! en la casa, creo que esta. Creo, no estoy seguro. Tírate, tírate. Sí, está está, está, está, está ahí, en la izquierda. Vaya cobado. No, ahí sí, ahí sí. Vaya, pues va a atacar es normal, te puede robar yo Un 10 kills ¿Por que estoy jugando? Bovata? Ese creo que está arriba del todo, ¿no? Está abajo, está abajo, está abajo Hola Este ni se entera, bro Este ni se entera el clima ah, No tengo más restock Así que esto hemos abierto Que la unigo chala ahí, eh, tío. De... Pincho, pincho. Oh, la tengo, wow. Mira, la a uno. ¿Cuántos eran, guameo? Digo, vale, vale. Estoy llegando, eh, pero voy a tardar lo team mío. Tengo que pillar el globo y todo, eh, tú. Si te tomas por culo. <risa> Nada, los mate ya. la maté ya. A una atrás, no puto AK, tío, solo craquea Otro roto, solo craquea el puto AK El Alex El Al es a un equipo entero menos uno, tío, porque el otro no viene Es que yo estoy viendo, no marcas Y se han, re han recheado todos, tío Ah, acá hay otro equipo de tres arriba Por eso Pero yo te todos. dije 10 abatidos ahí, tío, no me jodas, abatido a. Ah, madre mía, muertísimo. Me han tirado una caja aquí fuera de la zona. ¿Qué coño has visto? Un puto. He abatido claro, un montón ahí, tío. Puta rabia. Pues no se puede dar inbox. Joder, tengo que no vale. vale, lo veo, lo veo. Nada, ah, están muertos. Acá otra squad, eh. Tírate una granada de esa de mierda y márcaselo a este. ¿La okay. Son cuántos, tres, ¿no? Sí, tres. Nada, ah, esperar. UAV pero espérate que salgan tú. Sí, eso es lo que yo voy a hacer. Aunque hoy hay otro equipo, pero... Solo 거기... un son tres. Madre, madre madre no. Era unos botardo. <tose> Hombre, era unos botardos. ¿sí? Vale, ahora ven Ya hemos ganado, ya no ya hemos ganado. Vente, vente. Ah, es que... hey,